Okay, entonces, a ver, ¿qué está tan débil? ¿Está, ¿Así ha estado? No. Para pagar unas velas. Sí, exacto. Bueno, sobrevivimos con esto, ¿no? Entonces esto es, un, es una situación súper importante para mí porque yo vivo aquí, también fue situación importante para Andrés porque cuando él llegó a empezar su doctorado su otro asesor, el favorito <risa> lo llevó al campo, es decir, como buenos ecólogos se fueron manejando, se bajaron del coche 15 minutos se suben al coche Sí, pues básicamente la cosa es que Andrés hizo colecta de garrapata y unos días después me muestra el clásico, clásico de, de Borrelia y eh, pues, si veis estos mapas, no hay riesgo de transmisión, bueno, un mapa súper parecido a eso se publicó por gente del CDC, the Centers for Disease Control and Prevention, hace un año, yo pensé, pues qué raro, porque sabemos que esa especie aquí está, pues ellos habían hecho su, su modelaje, era algo complicado, tenían diferentes res, resoluciones espaciales y cosas así. Pero en fin, les pedí sus datos, me los concedieron y levanté esos modelajes. Y pasa que pude replicar exacto su resultado de esa distribución de toda la orilla de Estados Unidos, pero no el centro. Esto es si imponía un umbral que incluía pensar en presencias y ausencias. Hay, hay razones, voy a hablar de esto después, hay razones porque darle mucho más peso a las presencias que, las que a las ausencias. Impones un umbral que enfatiza presencias y sales con esto. Es decir, lo de en medio deja la tercera parte del de, de país fuera de la distribución de la especie. Y no es correcto. En, en este artículo presentamos pues, datos que demuestran su presencia en todo el cuarto oriental de Kansas no más que impusieron un umbral no pensando en los conceptos y por eso salen con un resultado que lamentablemente pone a gente en peligro. Cuando Andrés se infectó con Lyme el médico no lo iba a diagnosticar. Por suerte tenemos colegas en otra universidad que trabajan Lyme y les hablé y dijeron tal tal antibiótico y se comunicó con el médico y se hizo, pero según la comunidad médica esta zona no es de preocuparse de nada, se preocupa aquí, se preocupa aquí. Entonces eso de, bueno, Luis va a hablar más de esto la semana que entra, pero el otro Luis, Luis, no te apures, uh, pero... Los modelajes en salud pública pues tienen importancia a la salud humana. Pregunta. Entonces, aquí, ¿cómo lo interpretaríamos? ¿Existe la probabilidad de que la especie se está distribuyendo en esas áreas? ¿O de que son las condiciones ambientales que son ideales para que la especie.? Es muy buena pregunta. Es un modelaje de nicho, no es un modelaje de distribución. Entonces. ¿Sí? es un, un mapa de si las condiciones son adecuadas. Ahora, si esto es todo dentro de M, las dos preguntas se hacen conmigo, ¿ok? Porque todo es accesible, entonces la especie debe de estar donde estén las condiciones adecuadas, ¿sí? Bueno, y solo para dar la lista paralela para la evaluación, los pasos, ya les dije eso hay que probar la significancia y vamos a hablar de, de pruebas dependientes de un umbral y pruebas independientes de un umbral. Se puede usar una o la otra o las dos cosas. y luego hay que evaluar el rendimiento, es decir, acuérdense de mi, mi dedo, okay. hay que evaluar de si el rendimiento de ese modelo basta para a lo que quieres usar el mapa, si es 56% y tú quieres 99%, no basta. ¿sí? Bueno, eso era nomás como la, el prefacio que quería darles para hoy. Uh, entonces ya voy a pasarles la, la batuta a Andrés. Él estaba trabajando como hasta la una de la mañana. Creo que tenía algo de ayuda, pero ¿quién sabe? ¡Ay, Andrés! Sí, exacto. ¿Para qué crees que usa esa computadora? Bueno.